Entiendo que el trabajo está hecho para que así sea. Ya esperemos conocer la decisión de los cronistas. La maestra Yanina Sal con el turismo de Enger Díaz. Por mucho tiempo duraste sin ser nominada como animadora. Ahora que eres ya nominada, ¿cree que fue injusto contigo ahora y antes no fue justo? Yo no... Pienso ya en lo que pudo haber sido antes. Yo me estoy disfrutando el saber que en este año sí estoy nominada y que el pueblo es quien más ha deseado y ha clamado esta nominación y que Acroarte ha respondido a eso. Es que tú te viste como Barbie. Eh, tú tomaste ese consejo. La verdad, él no dijo nada que fuera mentira. yo me visto sentiste como... incómoda por como Para nada, ese es mi estilo, eso soy yo, una princesa.